resumen completo, Minimalismo Digital, Digital Minimalism, basado en el libro de Carl Newport. Las personas solo requieren restaurar su autonomía y vivir una vida agradable y saludable. Si este es tu caso, con esta lectura tú también puedes recuperar tu concentración y eficiencia al retroceder de las nuevas tecnologías. Este manual práctico para navegar en el panorama actual Dominado por varias empresas multimillonarias, nos ayuda a reforzar un escepticismo saludable respecto a las nuevas tecnologías y la prensa digital. La función simple y las notificaciones ilimitadas de toda red social son una apabullante manera de recopilar información sobre nuestras elecciones y comportamientos que luego se usa para encontrar nuevas maneras de mantenernos conectados. Hubo muchas novedades técnicas en los últimos 20 años, pero ninguna tan dañina como la invención del me gusta. Investigaciones recientes han comenzado a desenterrar los innumerables efectos negativos relacionados con el marketing en redes sociales y los teléfonos inteligentes. A la vez, las personas finalmente comienzan a rebelarse contra las redes sociales y a percatarse de que estas tecnologías podrían estar haciendo más daño que otra cosa. La verdadera solución a todo el problema, el minimalismo digital que nos señala las formas de alejarnos de las distracciones electrónicas y descubrir un estilo de vida más gratificante. Carl Newport da fe de los buenos resultados por medio de una prueba que realizó con 1.600 voluntarios que se tomaron un mes sabático de la tecnología. Originalmente nos registramos en redes sociales para mantenernos en contacto con seres queridos y navegamos por las noticias para mantenernos actualizados. Sin embargo, terminamos con una adicción a nuestros dispositivos que solo el minimalismo digital puede sanar mediante una filosofía enfocada en el uso sabio de tiempo web. Es momento de recobrar nuestra autonomía. No nos la pasamos en el celular porque somos flojos sino porque la tecnología continúa siendo diseñada por conglomerados tecnológicos que crean sus fortunas explotando nuestros intereses personales que, irónicamente, terminamos dejando de lado. Capítulo 1 ¿Por qué las tecnologías se convirtieron en herramientas adictivas y dañinas? Cuando los demás nos retroalimentan con sus me gusta, sentimos como si nos estuvieran mostrando su autorización. Por lo tanto... Cuando hay mucha retroalimentación positiva, nos produce una sensación de angustia. La mayoría de los artículos en Internet suelen ser basura, pero a veces uno de ellos será excelente, llevándonos a abrir un montón de pestañas que solo nos consumirán tiempo. A esta fórmula le añadimos los sonidos de notificación que nos obligan a leer feeds interminables y voilà, Tenemos una adicción que nos mantiene pegados a la pantalla. Los síntomas incluyen tener el deseo constante de mirar el teléfono y examinar los mensajes de texto, correos electrónicos o feeds de marketing en redes sociales. De otra forma, caemos presa de la extraña sensación aburrida de pasar al menos un instante sin un medio digital. Estamos bajo un ataque constante de información, imágenes y balbuceo mediático. El teléfono móvil empezó como una forma genial de hacer llamadas y también de escuchar música. De hecho, la tecnología en el mercado más grande de este problema en su origen nunca fue diseñada para usarse de la manera como se hace ahora. Cuando el primer iPhone debutó en 2007, ni siquiera Steve Jobs habría podido prever la evolución que sufriría. Facebook irrumpió en la escena en 2004 como una novedad inspirada en descubrir más acerca de un amigo o conocido, en constituirse como una fuente principal de información que, más que informar, nos hace perder el tiempo. Los magnates del marketing en redes sociales crearon el reemplazo del tabaco, vendiendo artículos diseñados para ser lo más adictivos posible. Cuando las personas introdujeron por primera vez los iPhones y plataformas como Facebook en sus vidas, no tenían idea de que luego pasarían horas en ellos todos los días. Esta parte perjudicial y adictiva, sin embargo, no fue accidental. Es una función intencional de los ingenieros de marketing. Cuando Facebook lanzó el me gusta, se alcanzó uno de los clímax en las tácticas utilizadas para obtener y mantener nuestra atención. Ahora es una práctica común que las compañías de tecnología hagan uso del deseo humano natural de obtener aprobación social. Ahora estamos más en sintonía con los sonidos de notificación que con los del entorno que nos rodea. Si publicamos algo, esperamos a ansiosos esa experiencia seriamente interactiva para descubrir cuántas nos aprueban. Así pues, nuestras nuevas tecnologías son especialmente adecuadas para fomentar las adicciones conductuales. A menudo, estas cualidades adictivas de los nuevos sistemas son cuidadosamente diseñadas. Una adicción es una condición que se da cuando una persona participa en el uso de un material o de una conducta cuyos resultados gratificantes proporcionan un incentivo para continuar haciéndolo a pesar de los efectos perjudiciales. ¿Suena familiar? Lo peor de todo es que los comentarios de validación social que obtenemos son usados sin nuestro consentimiento para que los comerciantes de la tecnología exploten las vulnerabilidades dentro de nuestra psicología humana. Capítulo 2. ¿Menos es más? Aquí te proponemos una forma de vida llamada minimalismo digital, que consiste en salvaguardarnos en contra de los planes perjudiciales que se originan en Silicon Valley. Necesitamos una protección sólida. Deshabilitar las notificaciones de las aplicaciones es una buena forma de empezar, pues nos plantea la pregunta sobre si todas ellas son necesarias. Sin embargo, estas soluciones rápidas como deshabilitar las notificaciones no son suficientes a largo plazo. Hace falta más. Siempre debemos preguntarnos si un sitio o aplicación realmente nos ayuda o beneficia. Por lo general, lo mejor suele venir de mucho menos. Esto nos lleva a incorporar en la vida diaria solo aquello que nos trae felicidad. Si Twitter es algo que necesitas para tu trabajo, úsalo con sensatez estableciendo pautas que te permitan salir cuando acabes con la tarea. Es nuestra responsabilidad maximizar el valor de nuestros dispositivos mientras reducimos el tiempo, esfuerzo y energía que invertimos. Las ventajas del marketing en redes sociales son poco claras para nosotros los usuarios. Si nos hemos registrado en algunos sistemas de redes sociales porque queremos conectarnos con amigos y encontrar diversión, hay muchas otras maneras de hacerlo. Dejar las redes nos da más tiempo para invertir con la familia y concentrarnos en el trabajo. Una vez que te desintoxicas, verás que no hay ninguna razón para seguir usándolas. Al cerrar tus cuentas en redes sociales y sobrevivir así un año entero, verás la gran satisfacción que habrás traído a tu vida. Te habrás dedicado a hacer más ejercicio, a leer publicaciones serias o incluso habrás aprendido un talento nuevo. Es cuestión de reconectarte con tus valores profundos y priorizar el significado de la felicidad a largo plazo sobre la satisfacción a corto plazo. El minimalismo digital no se trata de volvernos retrógrados o de abandonar todo tipo de tecnología. Se trata de transformar la tecnología para obtener herramientas verdaderas que respalden nuestros valores profundos. Capítulo 3. ¿Cuáles son los principios del minimalismo digital? Para entender el primero de los principios, imagina que deseas comprar un automóvil. El precio de compra del automóvil no es el único costo que debes considerar pues también entran en juego el tiempo, el estrés y el esfuerzo que requieres para ganar tu dinero y para mantener en buen estado el nuevo auto. Por lo tanto, el primer principio es, atestarnos que es costoso. Tomando la filosofía de Henry David Rowe, siempre debes saber que el costo real de algo no es su precio, sino también los costos que tiene en tu vida. Pregúntate acerca de todo lo que estás adquiriendo y a qué costo real de tiempo y atención. Quizá te des cuenta de que puedes realizar la misma actividad de diferentes maneras a un costo de vida más bajo. A la larga, el precio de un auto nuevo puede mermar el acto saludable de caminar. Este mismo escrutinio se aplica también a los medios digitales que empleas en tu vida diaria. Atestar nuestro tiempo y atención con demasiados dispositivos Aplicaciones y servicios se combina con un costo negativo que sobrescribe los pequeños beneficios que cada elemento brinda de forma aislada. Piensa cuánto de tu energía y atención debes sacrificar para obtener el pequeño beneficio de conexiones ocasionales y nuevas ideas a través de una presencia activa en Internet. El segundo principio, también relacionado a la economía de los bienes de la vida, señala que la optimización es esencial. Aquí se trata de regular nuestro rendimiento decreciente derivado del hecho de seguir agregando cosas que no necesitamos y esperar mejoras continuas con ello. Imagina ahora que uno de tus objetivos actuales es mantenerte informado sobre los eventos en el mundo. Pasar de cero a dos sitios de noticias sería sin duda una mejora adecuada. Pero si sí, en cambio... Prefieres informarte mediante el abarrotado feed de las redes sociales que cuentan con una gran cantidad de fuentes diferentes, es más probable que termines distraído y sin comprender nada. Como puedes ver, no es buena idea solo agregar fuentes, sino que tienes que optimizarlas. Como habíamos dicho, no se trata de renunciar a la tecnología. Por ejemplo, para este caso podrías usar una aplicación como Instapaper que recopila artículos informativos que podrás leer todos los sábados por la mañana tomando un café sin distracciones porque la aplicación no permite anuncios. También puedes hacer otras acciones sencillas como identificar y seguir solo un par de sitios de noticias confiables que te demuestren tener la mejor optimización. Aquí nos conviene adoptar un poco de la filosofía de los Amish. Ellos no rechazan la tecnología, sino que la prueban y cuestionan primero. A veces la utilizarán con gusto si les sirve como una herramienta para facilitar su trabajo. Esto nos lleva al tercer principio. La intencionalidad es satisfactoria. Al igual que los Amish, no seremos personas antitecnología, pero sí usaremos cada dispositivo con una intencionalidad clara. Siempre es necesario evaluar si un dispositivo o plataforma beneficia y respalda nuestros valores y objetivos o actualmente está mejor sin nada de eso. Esta es la medida que debemos aplicar a todas nuestras herramientas basándonos en el valor de cada una. Capítulo 4. ¿Cómo empezar? Cuando los principios del minimalismo digital te parecen buenos... Entonces, significa que puedes comenzar la prueba de cuatro semanas de desorganización digital. Es fundamental reconocer que este no es un periodo de desintoxicación electrónica. Una desintoxicación significa que luego se volverá a los hábitos de siempre y este no es el caso. Para empezar, analiza todo aquello que no es absolutamente necesario para seguir trabajando y funcionando en el día a día. Ayudado de esta mentalidad, durante cuatro semanas ve eliminando todas las tecnologías no esenciales en tu vida. En el experimento que hizo Newport con 1.600 participantes, la mayoría de ellos pronto dejó de lado su teléfono inteligente y dejaron de responder a las notificaciones por reflejo. Al principio es normal sentirse deprimido una vez que uno se da cuenta de cuántos hábitos adictivos se han desarrollado en todos los años de tecnología digital. Sin embargo, poco a poco descubrirás que sin las redes sociales realmente fortalecerás las relaciones personales con los demás, conocerás a otros y tendrás conversaciones más enriquecedoras. Solo ten cuidado, al identificar qué es y qué no es esencial, no confundas la conveniencia con la necesidad. Puede parecer que dañarás irreparablemente una relación en caso de abandonar Facebook, por ejemplo, pero no es así. El siguiente paso es encontrar algo que llene el vacío desarrollado por la falta de redes sociales y nuevas tecnologías. Por lo tanto, otra tarea durante este periodo de tiempo es mirar dentro y comprender lo que es importante para ti. Piensa en cuáles son exactamente tus intereses, los artículos que valoras en la vida y que te deleitan sin necesidad de usar el Internet. Si una tecnología apoya algo que valoras profundamente, entonces, pasa a analizarlos con la siguiente pregunta. Esa tecnología es en verdad la mejor manera de respaldar ese valor. Después de estas cuatro semanas comenzarás un periodo de reintroducción cuidadosamente pensado. Esto requiere pensar un análisis a profundidad sobre cualquier tecnología que estés considerando mantener desde ese punto en adelante. Es muy probable que descubras, como la mayoría de las personas que las redes sociales no pasarán este proceso de selección. Instagram quizá quiera persuadirte con el pretexto de mantenerte en contacto con parientes lejanos, pero llamarlos por Skype todos los fines de semana será algo mucho más significativo. Aplicaciones como Twitter pueden permanecer si se utilizan para conectar con personas significativas con las que de otro modo no habría manera de contactarse. Si una tecnología o aplicación pasa el proceso de selección, ahora debemos preguntarnos si esa herramienta la usamos de manera que maximice su beneficio y minimice el daño que causa. No es solo cuestión de usar o no usar algo, sino que hay que usarlo bien. En el proceso de selección, también debes incorporar juegos de video y videos, por ejemplo. Luego define tus reglas tecnológicas, escríbelas y ponlas a la vista. Con el tiempo podrás seguir añadiendo cosas hasta tener un resumen claro de las tecnologías prohibidas junto con los procedimientos relevantes para usar bien las que están permitidas. Capítulo 5. ¿Cuáles son los beneficios de la soledad? Las pequeñas alegrías que obtienes al publicar en el muro de un amigo o al darle me gusta a su última foto de Instagram jamás compensarán esa gran pérdida experimentada por no pasar más tiempo en el mundo real con ese mismo amigo. Cuanto más utilices las redes sociales, menos tiempo tendrás para dedicarte a la interacción real, lo que te llevará a sentirte solo y miserable. Para acabar con esto, la recomendación inicial es la soledad, un estado muy importante que las nuevas tecnologías a menudo eliminan. El minimalismo digital incluye una selección de prácticas recomendadas que se alinean con el enfoque de una vida plena y que pueden tener el tipo de valor significativo y gratificante que le falta a la tecnología. La investigadora Jean Twenge notó un repunte impactante en problemas médicos psicológicos en las personas de la generación iGen: un mayor porcentaje de nostalgia, depresión, trastornos alimentarios, suicidio y ansiedad. Esta generación nació a mediados de los 80, por lo que guarda muchos recuerdos claros de lo que era la vida antes del teléfono inteligente. Por el contrario, las personas nacidas entre 1995 y 2012 esencialmente se criaron con teléfonos inteligentes y no tienen un punto de contraste, por lo que pasan típicamente 9 horas cada día en sus teléfonos sin sentir que algo anda mal. Lo que le está sucediendo a la generación Aiyan se llama privación de la soledad. La soledad es crucial para procesar emociones, reflexionar sobre lo que nos sucede y lo que es importante en la vida, y darle a la mente la capacidad de encontrar algo de claridad y tranquilidad. De hecho, la soledad es fácil de encontrar. Es solo cuestión de tener la voluntad de hacerlo. Se puede estar solo incluso dentro de un restaurante lleno de gente o en el metro siempre y cuando nos sumerjamos en los pensamientos profundos de nuestra mente, sin hacer uso del celular. Es normal que te preocupes salir sin el teléfono por miedo a que te llamen para algo importante. Por lo tanto, no lo dejes en casa, aunque sería lo ideal. Pero colócalo dentro de la guantera o en algún lugar donde no sea fácilmente accesible. Para estar solo, tampoco dependas de los auriculares. Anímate a caminar en total soledad, tal y como lo hacían muchos de los grandes pensadores, Thoreau, Arthur Rimbaud, John Jacques Rousseau y Friedrich Nietzsche. Todos ellos consideraron que caminar en soledad fue la inspiración para sus mejores ideas. Cuando hayas terminado de estar solo con tus ideas, te darás cuenta de que habrás ganado claridad. Si quieres, escribe una carta para ti mismo, lo cual te liberará del ruido externo y te brindará un espacio para organizar tu pensamiento. Capítulo 6. ¿Por qué debes dejar de dar clic en me gusta? La evolución pasó años creando un cerebro que tiene una red compleja de neuronas con el propósito de procesar una vida social intrincada. Esto explica por qué el cerebro normalmente no puede permanecer feliz a base de emojis y hashtags. Por lo tanto, la siguiente práctica digitalmente minimalista recomendada es dejar de hacer clic en me gusta. En su lugar, quédate en silencio y guarda tus comentarios para la próxima vez que llames o te reúnas con una persona para tener una conversación cara a cara. Esta es siempre la vía más satisfactoria. Ni siquiera dejes comentarios superficiales en las redes de otros. No te engañes a ti mismo ni a otras personas para que piensen que son interacciones humanas significativas o tal vez una opción válida para una conversación genuina. La verdad es que menos uso de redes sociales equivale a una vida social mejorada. Serás más susceptible de conocer y hablar con la gente y, cuando estés preocupado, tus amigos y familiares estarán auténticamente ahí. Si los demás se preocupan por tu desuso repentino de las redes sociales, procura informarles con anticipación que te estás alejando de la mayoría de estas interacciones. Recuerda que cuando las redes se convierten en tu método estándar de comunicación, aumentas tu grado de soledad. Una llamada telefónica real es más gratificante para tus necesidades sociales que una variedad de emojis. Aunque claro, puedes seguir usando los mensajes de texto por si surge un imprevisto urgente o simplemente si quieres preguntar algo rápidamente a otra persona. Aristóteles tenía razón cuando notó que el hombre es naturalmente un animal social. Como ya se dijo, nuestros cerebros han evolucionado para convertirse en sofisticadas computadoras sociales que realizan una navegación social cada día. En realidad, rara vez estamos sin pensar nada. Incluso al realizar una tarea específica, nuestra red de pensamiento permanece altamente activa. Ya que la interacción en línea es más fácil y más rápida que la conversación tradicional, estas herramientas están diseñadas para secuestrar nuestra atención y volvernos adictos. En tan solo un par de décadas, las ricas interacciones cara a cara ya han sido reemplazadas por mensajes cortos y clics de aprobación, y no formes parte de esto. Las interacciones fuera de línea requieren mayor esfuerzo porque implican el procesamiento de grandes cantidades de información, los gestos corporales, las expresiones faciales y el tono de voz, entre otras cosas. Es por esto que la conversación en línea deja nuestro procesamiento social de alto rendimiento infrautilizado. Esta mala compensación es perjudicial para nuestro bienestar. Los me gusta han convertido los sitios de internet en tragamonedas digitales que dominan el tiempo y la atención de los usuarios, así como su información y preferencias en fragmentos estadísticos extraídos para colocar anuncios y contenido más atractivo. Desplazar las ricas interacciones sociales con un me gusta es el insulto final hacia la potencia del procesamiento social que tenemos por naturaleza. Intenta contagiar de esta nueva actitud a las personas que valoras. Olvídate de las llamadas molestas y no solicitadas que perturban tu productividad y atención de lo que realmente valoras. Finalmente, planifica horarios en días establecidos donde siempre tengas un espacio para conversar en la vida real o al menos por teléfono. Aquellos contactos con los que no te podrás mantener en contacto fuera de línea, déjalos ir. Capítulo 7. Podemos tener un ocio más significativo. Las actividades que ofrecen una forma de obtener alegría interior son cruciales para una vida satisfactoria. No debes subestimar la calidad del tiempo libre de calidad. El legendario filósofo Aristóteles describió que, para vivir una vida agradable, uno necesita tener el tiempo de inactividad necesario para una profunda contemplación, sin ninguna otra razón que disfrutar de la experiencia misma. Por lo tanto, un objetivo del minimalismo digital es hacer más espacio para esa alta calidad de tiempo libre. Las actividades de ocio de alta calidad se contraponen a las distracciones digitales como las redes sociales, que constituyen un ocio distraído y de baja calidad. Cuanto mayor esfuerzo hagas en tus actividades de ocio, más serás recompensado con satisfacción y también te sentirás lleno de energía. Al considerar qué es lo que hace a una actividad de alta calidad, los pasatiempos que requieren un esfuerzo extenuante son la respuesta pues tienden a estar entre los más gratificantes. Por esta razón, una de las lecciones de ocio del minimalismo digital es construir relaciones con el mundo físico mediante el uso de nuevas habilidades e intentar crear cosas de valor. Por lo tanto, sí, recorrer el dedo sobre una pantalla jamás requerirá de un esfuerzo humano realmente satisfactorio o gratificante. Pronto ya no necesitarás más distracciones para pasar el tiempo. Para huir de la interacción pasiva que proporciona el teléfono móvil, utilízalo en su contra realizando una búsqueda en línea para encontrar comunidades vinculadas a tus intereses y acceder a información pertinente para pasar tu tiempo libre de alta calidad en la vida real. Usando la abundancia de tutoriales de YouTube, por ejemplo, es posible pasar un fin de semana gratificante Construyendo un mueble de madera o aprendiendo a cocinar nuevos platillos. Es en casos como estos que la tecnología se convierte en un gran ayudante y no en una adicción. Para asegurarte de no sucumbir a las tentaciones de ocio de baja calidad, programa actividades para momentos específicos. Puedes establecer objetivos de tiempo libre como aprender a tocar la guitarra en tres semanas, lo cual te llevará a planificar las sesiones necesarias. Plazos como este son excelentes para mantener el impulso de alta calidad. Gradualmente las distracciones digitales serán un problema menor. No dejes que tus ratos libres se vuelvan algo contraproducente y te hagan recaer en los viejos patrones de comportamiento. Comienza programando pequeños momentos de tiempo de baja calidad y en las tardes y fines de semana para mantenerte motivado. Pero dale prioridad al resto del tiempo libre con actividades de alta calidad. Cuando empieces a darte cuenta del vacío que las distracciones digitales están dejando en tu vida una vez que las abandones, quizá te sientas de manera desagradable durante un tiempo. Sin embargo, pronto te reanimarás con actividades que no tienen otro propósito que la satisfacción de la experiencia misma. Las posibilidades son infinitas desde juegos de mesa hasta deportes recreativos, un voluntariado o un proyecto de organización social. Busque actividades con interacciones sociales estructuradas del mundo real. Las mejores actividades de ocio social son las que necesitan que pases tiempo con otras personas, proporcionando experiencias invaluables. Capítulo 8. ¿Por qué hay que unirse a la resistencia? El minimalismo digital es simplemente una sección de un movimiento mundial en constante crecimiento denominado como la resistencia. Con más y más personas pegadas a sus teléfonos y a sus cuentas de redes sociales, puede parecer que el minimalismo digital es una idea extrema e inusual, pero no es así. Las empresas tecnológicas atraen a una gran audiencia y venden su información privada a los anunciantes de productos. Es por eso que este movimiento se denomina como una resistencia, ya que muchas de las principales empresas actuales, como Facebook, hacen su dinero exactamente de la misma manera que lo hicieron los periódicos sensacionalistas en siglos anteriores. Hoy en día, comerciar con la atención es más valioso que obtener petróleo. Google está valorado en 800 mil millones de dólares, Facebook en 500 mil millones de dólares, y ExxonMobil en 370 mil millones de dólares. Cuanta más atención secuestren de las personas, más dinero obtienen de los anunciantes. Esa es precisamente la razón por la cual la gente se ha interesado seriamente en conservar su autonomía y resistir estas tácticas. Las compañías de la economía digital están seriamente interesadas en explotar las vulnerabilidades humanas y hacer lo que sea necesario para mantenerlos distraídos. No les conviene que descubramos que sus productos son en realidad una serie de diferentes servicios gratuitos que podríamos utilizar de una manera cuidadosa. Les conviene más hacernos creer que los necesitamos para mantener este tipo de uso compulsivo. Así, los conglomerados tecnológicos no pueden permitir que las personas piensen demasiado críticamente sobre cómo usan su teléfono. Para ayudarte a empezar a silenciar las notificaciones, puedes usar un software de bloqueo popular como Freedom. Otro método sería hacer de tu computadora personal un dispositivo de un solo propósito, similar a las primeras versiones de Mac y PC. Hacer que tu computadora personal no ejecute programas simultáneamente, no tiene nada que ver con su poder. En realidad, tu computadora trabajará mejor, ya que será más productiva realizando un propósito único. Algunas personas piensan que es inadmisible revertir su computadora personal a una máquina de una sola función, pero no entienden que en lugar de disminuir su poder, lo están potenciando. De manera similar te puedes mantener informado sobre los eventos actuales y las grandes necesidades sin sacrificar tiempo, esfuerzos y salud emocional. Es cuestión de limitar tu enfoque a una pequeña cantidad de fuentes que se hayan convertido en expertas en torno a los temas que valoras. También bien busca fuentes que vean desde diferentes ángulos un solo tema. Sin llevar constantemente un teléfono inteligente en las manos, es posible reclamar más actuación, sentirte empoderado e invertir tu energía en cosas más importantes. Entonces, como paso final, compra un teléfono con huesos de antaño con botones grandes. Libérate de tu propio teléfono inteligente. Este es el caso más serio que puedes tomar para formar parte de la resistencia y mantener tu autonomía.